Un año más para el hijo mayor de Wanda Nara. El pequeño Valentino López cumple 10 años y tanto Mauro Icardi como Wanda lo hicieron saber en redes. Entérate todo, en esta nota. La mujer del delantero del Inter se caracteriza por ser una madraza con sus hijos, además de una mujer muy dedicada a sus trabajos como representante de Icardi, como empresaria de su propia marca de ropa y comentarista de tiki Taka, un programa de debate deportivo en Italia en el cual se luce día a día. Sin embargo, cuando se trata de sus hijos… Su energía va concentrada 100% a ellos, hecho que demuestra con todos sus posteos disfrutando en familia y más aún con la dedicación que pone a los cumpleaños de sus pollitos. En esta oportunidad, Valentino, fruto de su ex relación con Maxi López cumple 10 años y fue celebrado tanto por ella como por Mauro Icardi en las redes sociales. Mira. La hermana de Mauro Icardi vuelve a la carga contra Guantanara. Ivana Icardi ha escrito una serie de tweets en los que ha criticado la actitud de su hermano esta Navidad y ha culpado a su mujer. Nara, mujer y representante del futbolista del Inter de Milán Mauro Icardi. No está viviendo precisamente unas navidades tranquilas ya que en los últimos días se ha visto envuelta en dos desagradables polémicas que afectan a su vida personal. La primera fue con su ex marido, el futbolista Maxi López, con quien comparte tres hijos y ha protagonizado numerosas disputas desde su sonado divorcio en 2013. Últimamente su relación era más cordial pero, como contamos, ella misma propició que tuvieran un nuevo cruce al compartir un tuit en el que reivindicaba que su hijo mayor es interista que. Aunque no tardó en eliminar, causó un gran revuelo y provocó que el exbarcelonista le lanzara una indirecta. Y la segunda ha sido con Ivana Icardi, la hermana del delantero argentino y por ende su cuñada. Ivana se dio a conocer en su país siendo una de las concursantes de Gran Hermano 2016, donde fue finalista y encontró el amor con el ganador del reality. El futbolista Luis Fabián Galesio. Desde el año pasado vive con él en Italia, pero al parecer su hermano no volvió a dirigirle la palabra desde que salió de la casa de GH y este verano ella misma confirmó que apenas le ve ni a él ni a su familia porque no se siente invitada en su casa. Lo hizo respondiendo a unas preguntas a sus seguidores de Instagram y tampoco tuvo reparos en señalar a Guandanara como la culpable de su distanciamiento y en admitir que no tienen buena relación. Ella dijo cosas muy feas de mí cuando yo iba a entrar a GH, sin motivos. No guardo rencor pero a ella tampoco le interesa que esté muy cerca de ella, que a mí tampoco me interesa, pero tampoco de mi hermano, que es lo que a mí me importa. Así que es más normal ver a su familia con ellos que a la mía, pero bueno, no depende de mí ver a mi hermano y a mis sobrinas, declaró entonces. Ivana critica a Icardi y vuelve a disparar contra Guandanara. Estas navidades, Ivana Icardi ha dejado más que claro que la situación con su hermano no ha mejorado en absoluto compartiendo varios tuits en los que, sin nombrarle directamente, Lamenta que no haya tenido ninguna muestra de cariño con sus padres en estas fechas tan señaladas y en los que ha vuelto a señalar, también indirectamente, a Guandanara como la culpable de su situación. Qué feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración, un saludo. Una llamada en estas fechas, o en cualquiera del año, pero después pienso dime con quién andas y te diré quién eres y se me pasa. Fue el primer y fulminante mensaje que escribió Ivana Igardi este miércoles, el día siguiente a Navidad. Ivana Icardi no se quedó ahí ya que también contestó algunos comentarios que le hicieron llegar los internautas en los que siguió cargando contra Guandanara diciendo cosas como que lo único que le importa es el dinero. que ha comido la cabeza a su hermano y que antes de conocerla no se hubiera comportado así?. Estas fueron tres de sus respuestas. Lo sé, pero cuando sabes cuál es el motivo, el único que le importa a esta mujer, o sea el dólar, te das cuenta que si bien uno tiene la responsabilidad, la otra le ha llenado la cabeza porque el ladrón cree que son todos de su condición. Es que a Pedro no le conviene hablar de Juan porque ya habló de los Juanes de la familia de su ex, y entre eso y que no tiene que decir sobre mí porque nunca le hice nada, aunque por ahí manda a sus amiguitas roba ese apóstrofe a matarme, afirmaba en otra. Pasa que hace cinco años, antes de, no faltaba una llamada, o una visita. Y casualidad que ahora ya no. Puede ser pura casualidad. No sé. Además Ivana Icardi también escribió otros tweets en los que reiteró la pena que debe sentir su madre por la falta de cariño de su hijo. Aseguró que su familia siempre estará presente en su vida dejando claro eso sí que no es la hija perfecta y pidió nadie opinara libremente de esta disputa familiar porque realmente no saben ni la mitad de las cosas. La presunta respuesta de Wanda Nara Ivana Icardi. El mismo día que Ivana Icardi publicó estos lapidarios mensajes, Guandanara compartió este tuit con el que parece responderla. También indirectamente. Al indicar que ella había tampoco podido pasar la Navidad con su marido porque estuvo concentrado con sus compañeros del Inter de cara al partido que disputaban ese mismo miércoles ante el Nápoles. Al margen de estos mensajes, también cabe señalar que desde el pasado mes de noviembre Ivana Icardi tiene fijado este tuit con el que parece invitar a su hermano a reflexionar.